Bueno, nos hemos venido a Baza, mirad la cara de majo. Hemos <risa> venido este fin de semana a Baza, vamos a ver lo que hay aquí. Nunca hemos estado y os lo quiero enseñar un poquitito. Ya sabéis que siempre que vamos a algún viaje de fin de semana os deseamos lo que hay. Aquí de momento esto promete, parece que hay muchas cosas, ¿no? Mucha gente. <risa> Mucha gente, pero bueno, ahora vamos a ver lo que hay. Bueno, nos está pillando un poco la lluvia Pero acabamos de salir de comer Y... Está lloviendo Bueno, está lloviendo Pero que, bueno, hemos comido en el mesón al Andaluz Que lo recomendamos completamente súper barato de precio Hemos comido, bueno, lo que habéis visto pues, Nos ha salido por 21,20 euros Que me parece <risa> ridículo, ¿no? Está muy bien, está muy barato, así que nada, ahora vamos a ir a la Plaza Mayor a ver si podemos ver cosillas que nos han dicho que es donde está todo el meollo de la de, de Baza, vamos. Y Dios mío, tengo el pelo súper blanco, ¿eh? me estoy haciendo mayor. Bueno, os vamos a enseñar los baños árabes que acabamos de salir de ellos. Lo veis ahora en unas imágenes. Y es uno de los sitios para visitar en Baza, que además es gratis y está muy bien para ver un típico baño árabe con su zona de eh, caliente, fría, etcétera, etcétera, eh, con su vestidor. No es muy grande, pero están bien, mmm, ¿cómo se dicen? Bien, bien restaurados. Nos está cayendo una cantidad de agua. Nos pasó lo mismo cuando fuimos a Baeza, que luego dejaré por ahí el vídeo también. Y nos está pasando lo mismo en Baza, pero bueno, merece la pena Sin sí, paraguas sí, para Sin paraguas Bueno, acabamos de ir a un mercadillo que hay aquí en, cerca del Cilla, que es lo que vamos a visitar ahora y enseñaros lo que hemos comprado. Una dama juana. Una dama para pa decoración. Así que nada, el mercadillo está muy bien, pero bueno, son todas antigüedades y muchas cosas de segunda mano. Y bueno, yo también me he comprado un marcapáginas con, con mi letra, con la J, que me ha valido un euro y la dama juana me ha valido siete euros. Así que hemos hecho una buena compra. Y nada, ahora os enseñaré el Cilla, ¿vale? Bueno, pues nada, ya hemos visto Baza, otro pueblo, otro pueblo que no habíamos visitado y que está cerca de Almería y ya no vamos para casa, así que nada, deciros que os recomendamos que lo visitéis. Se ve rápido, se ve fácil, tiene todo muy concentrado y nosotros no nos ha sobrado tiempo para verlo, pensábamos que íbamos a necesitar más tiempo, pero merece la pena venir y sobre todo ver el Cilla, que explica un poco toda la cultura ibero-romana y ver también pues, el Museo Arqueológico. Así que nos vamos para Almería. Hasta luego.